de la Facultad de Ingeniería de Telecomunicaciones y me parece fantástico que el USTA haya abierto otra vez sus puertas porque así las personas pueden pues, relajarse en estos espacios que son eh, eh, como diseñados para este tipo de cosas como estudiar tranquilamente, a veces en los hogares de pronto no se puede hacer porque hay eh, diferentes distracciones o de pronto en algunos lugares de la universidad también pues hay compañeros que se dedican de pronto a conversar libremente y de pronto esos tipos de cosas como que hacen que la concentración sea, se disminuya. Entonces me parece fantástico porque pues muchos utilizamos la biblioteca para, para mejorar esos tiempos de estudio. Entonces por mi parte yo creo que por muchos, muchos de los que pensamos de esa manera o sea, creemos que es muy bueno que la Universidad y la parte del CRAI haya abierto su, su, su manera presencial.